¿Sabía que en Colombia las conexiones en tecnología 4G representan el 81.8% del total de conexiones de Internet móvil? Así es, la principal tecnología de acceso en el país sigue siendo la 4G, alcanzando más de 30 millones de conexiones del total de accesos a Internet móvil. En el corto plazo, esta tecnología sigue satisfaciendo las necesidades de conectividad en el país. Sin embargo, es imprescindible que se empiecen a desarrollar las redes 5G. Con respecto a este tema, se espera que Colombia trabaje en la subasta de Espectro próximamente para que se avance en el proceso de adopción de dicha tecnología.